pude comprender el afán de pretender Todos ocultan quién son, cómo ibas a verlo? Al final somos igual, venimos desde algún lugar Sonreímos aburridos, ya nada no salía hoy Caña tu punto de vista, deja que el miedo te arrastre Una escena en llanto, rabia, estoy bien, no te preocupes Perdimos nuestra contención, evadiremos la atención Solo acepta lo que sabes bien, tal vez En esto me convertí Lo hago porque olvidé La apatia que cultivé <risa> pensando sin poder parar Todo es ver y creer Y de algún modo marcha bien Aburridos estamos Nada nos importa hoy Hay que bailar, hay que jugar Estoy muy ansiosa, esperando y buscándolo Estoy sintiéndolo, jugueteando, mirándote Estoy riéndome y perdiéndome, mirándote Estoy ¿Y qué mierda debo hacer? Me he sentido algo extraño y Ya estoy comprendiendo falacias y pesadillas que debes saber que estoy algo desquiciado Vuelveme a conocer, en esto me conviene esto es lo que quiero ser Esto me convertí. Lo entero porque. La apatía que cultive. pensando sin poder.